Los residentes en el sector Figueroa de San Francisco de Macorís se quejan por la condición de la calle y otras problemáticas en esa barriada. Están viendo cómo está la calle de nosotros, porque aquí el síndico vino aquí, nos hizo un allante y nos dejó con la calle, que esto no es un pueblo aquí, el pueblo que comamos, la comunidad. Nos dejó de la la ganga el síndico. Yo pensaba que el cínico iba a salir mucho mejor, pero el cínico un, un, un cínico sin vergüenza salió de verdad. Está intransitable, porque ya ustedes pueden ver que el salto que dio el camión ahí, que cayó en la cuneta aquí. Y nosotros queremos que se nos arregle, pues yo cruzo a diario por aquí. Esta es una calle principal que mueve todos estos sectores y todos estos sectores son productivos. De hecho, hay dos planteles educativos por ahí, de aquel lado. Como ex presidente de Junta de Vecinos, eh, en años anteriores, eh, estamos exigiendo, eh, como nos prometieron ellos, que iba a arreglar la calle y el presupuesto está desde hace tiempo, que queremos que no le den salida a, a esta zona norte. Tremendamente mal está esta calle, nosotros estamos sumamente desprotegidos de las autoridades correspondientes, aquí no hay agua, aquí no dan un chin de luz, aquí no hay nada, nosotros no estamos totalmente cayendo muertos. Los residentes de esta comunidad dicen que tienen más de 15 años solicitándole a las autoridades competentes el arreglo de esta calle y aún continúan con la misma problemática. En cámara Víctor vergés NTN, Robinson Polanco.